Hola, amigas y amigos del Rincón y bienvenidos a este nuevo video tutorial. Para el día de hoy, les voy a explicar cómo hacer en 3DS Max Studio un mockup de tarjetas de presentación o de business card. Al final de este video tutorial, ustedes serán capaces de realizar este mockup que ven en pantalla de manera fácil, rápida y sencilla. Lo primero que haré es decirle a 3D Max Studio menú archivo reset para que me resete la escena y crear una en blanco. Lo primero que haré será ampliar la vista de perspectiva y configurar las unidades de medida de la escena en centímetros, ya que las tarjetas las tengo hecho, las tengo hechas en centímetros. Y lo ideal para el mockup es mostrar pues, el, el uso de las tarjetas en su tamaño real o en su escala real. Para ello nos vamos al menú Customize y en Customize le voy a decir Units Setup, configuración de las unidades y activo el sistema métrico y le digo centímetros. Si ustedes ya trabajan en pies o en pulgadas o en otros sistemas de medida lo pueden hacer desde acá sin ningún problema. Pero yo lo voy a dejar en centímetros y le voy a decir ok. Voy a crear una caja inicialmente para crear un modelo de tarjeta que tenga las esquinas puntudas o en punta como quieran decirle no hay problema. Me voy a ir acá al apartado Keyboard Entry y desde acá le voy a decir que la altura, en este caso Length va a ser la altura, sea de 5,5 por 9 de ancho, ya que el formato de la tarjeta que he diseñado es horizontal. Con el objeto seleccionado voy a presionar la tecla Z para acercarme a él. Acá tenemos... Acá tenemos ya la primera tarjeta. La tarjeta ustedes la pueden diseñar en cualquier programa de diseño, sea Photoshop, sea Corel, sea Illustrator. Lo importante es que esté en formato de mapa de bits. En este caso yo he diseñado esta tarjeta con la cual voy a hacer este mockup. Es decir, este boceto la he diseñado en Photoshop. Aquí en la parte de arriba, en la descripción, aquí les dejo un vínculo donde les va... A donde van a poder ver un video tutorial en el cual yo explico cómo hacer una tarjeta en corel o en photoshop luego de que tenemos este primer formato de la tarjeta le voy a decir MA3D Max Studio para abrir la paleta de materiales le voy a asignar este primer slot y acá desde difuso le voy a dar clic acá le voy a decir bitmap y desde acá en bitmap voy a buscar la tarjeta, la cual como les digo la tengo en formato PSD. 3D Max Studio acepta casi todos los formatos de imagen en mapa de bits, inclusive los PSDs. Le digo ok, capas colapsadas, ok. Activo esta opción para ver el mapa en la vista. Hago una... Hago un pre-render para ver cómo está y ahí lo tenemos. Ahí ya tenemos el primer modelo de tarjeta. Ahora vamos a hacer el modelo de tarjeta que viene con las esquinas redondas. O las puntas redondeadas. Para ello, voy a darle clic acá en formas. Voy a decirle acá rectángulo. Acá en Keyboard Entry lo voy a decir lo mismo. 5,5 por 9 y lo voy a decir crear. Me lo creo encima, lo voy a correr con la herramienta, seleccionar y mover. Acá lo tenemos. En este caso, esta es una forma bidimensional, es decir, que todavía no va a salir en el render. Voy a irme acá a modificar y desde acá le voy a colocar un modificador que se llama extruir para que ya se convierta en un objeto 3D. Ahí ya lo tenemos. No importa si le colocan o no el, eh, un, algún, un poquito o no de, de una cantidad de, de, de extrusión. Y con el rectángulo seleccionado lo voy a aumentar o reducir el radio de las esquinas. Abro la ventana de materiales y le aplico el mismo material. Pero ¿qué pasa? Que en este caso como es un objeto 2D con un, con un modificador que está extruyendo la forma, él me lo está aplicando muy seguramente en los, en los bordes, es decir, no se ve. Para que se vea, simplemente voy a buscar otro modificador que se llama Map y ahí está. Lo importante es que esté en planar y ya me funciona automáticamente. al renderizar ya nos muestra ambos modelos de tarjetas ahora vamos a configurar la escena de nuestro mockup en este caso voy a darle clic derecho sobre la vista perspectiva y le voy a decir show save frames es decir que me muestre los marcos de seguridad para yo poder Tener la garantía de lo que veo acá en la escena de 3D Max. Me salga también en el momento del render. Ustedes pueden modificar el tamaño de la escena yéndose al menú Rendering. Acá en Render Setup o F10 lo pueden hacer. Lo voy a aumentar acá el tamaño o yo simplemente el que les mostré... En un principio lo tengo hecho en HDTV. Lo voy a decir que sea de 1280 x 700 píxeles. Y para mantener la escena, la composición de la escena fija, voy a presionar el comando Control-C. Control-C en 3D Max Studio significa crear una cámara. Ahí ya me generó una cámara. Control-C no es copiar y pegar acá en 3D Max, es crear una cámara. Y ya con las herramientas de, de, de la cámara ya puedo modificar mi escena. La composición de, de la escena para que quede ya, ya fija. Y ahora le voy a crear... Un fondo a, a este mockup. Voy a crear un plano modo square. Que ocupe todo. Si no lo ocupa todo le podemos aumentar un poquito el tamaño. Probamos el render. ¿Qué sucede acá? Que el render quedó en, en, en el mismo lugar donde están las tarjetas. Para ello voy a seleccionar ambas con control. Y con la herramienta de seleccionar y mover, voy a subirlas un poquito y ahí ya están en el render. Voy a volver a la ventana de materiales, con la M la pueden abrir o cerrar. Selecciono el segundo slot de material, se lo asigno y desde acá, desde difuso, le voy a dar clic para colocar el bitmap de madera. Este que tengo acá. Voy a activar esto para que me lo muestre. Y desde acá, desde el tiling, voy a aumentarle las veces que se repite el mapa dentro del objeto. Y aquí está. Ya para finalizar, para que se vea un poco más real, voy a irme acá a crear, me voy a ir acá a las luces y le voy a decir estándar y voy a colocar un Skylight para renderizar esta escena con el plugin de iluminación Light Tracer. Para ello me voy a Rendering. Luego de eso le digo Render Setup. Y desde acá, desde Advanced Lighting, desde esta pestaña, le digo Light Tracer. Acá arriba y en la descripción les dejo un video tutorial donde enseño cómo crear un render con este plugin o con este motor de, de, de iluminación que es Light Tracer. Para que funcione, debe estar el Skylight y activar desde Render Setup de, en la pestaña de Advanced Lighting la opción de Light Tracer y al renderizarlo se demora un poco más porque él ya nos muestra todo un poquito más pulido, más real y ahí tenemos nuestro mockup de tarjetas de presentación ya ustedes la escena la pueden decorar con objetos 3D puede ser un esfero o un laptop pero eso ya son cosas que ya pueden hacer ustedes